Jaime David, señores, se hace viral haciendo un challenge en, en, en, en TikTok, en las redes sociales, ¿verdad? Eh, vamos a ver el video, si lo tienen por ahí. No lo tienen. El... Señores, eh, yo siempre he dicho que nosotros debemos... Eh, vamos a ver el video. Debemos quemar las etapas. Yo, yo creo y un puede después eso. No, este señor no está bien debe, de, Deberían hacerle una evaluación psicológica Yo creo que su familia debe estar revolcándose en la tumba <ríe> Yo creo que su familia, su familia, sus tías no, no, no, y su madre y su, Deben estar revolcándose en la tumba Porque esto no puede ser posible Que este bueno, señor se haya dedicado a hacer manera. el ridículo en las redes es La Macarena. Que... Jerusalema Ah, Jerusalén. Jerusalén. Sí. No, pero si sí me debe poner. Eso. ¿Eh? No, no, no. Deben eh, hacerle una evaluación Atención psicológica a los porque nietos, eh, este señor no, señor no puede estar bien. Pallería. Eso fue que se lo. No, ya, no voy a decir mejor porque no puedo decirlo aquí en el aire. Ay, Dios mío. No, por favor, debemos quemar las etapas. Debemos quemar las etapas. Ponlo, ponlo bien, ponlo bien desde el principio para verlo bien. Pues si usted se siente bien haciendo eso, sálgase. Si usted se siente bien haciendo eso, sálgase del closet, pero no te haciendo ridículo en las redes sociales. Puebla, puebla, puebla. Ay, gracias a Dios que yo me fui del PLD. Oh. <risa> <risa> Está preparado para cabalgata la mariposa. Aquí va. Lo que no tenga caballo, aquí está el caballo de ellos. Ahí lo vemos, como vimos, no es la primera vez que Jaime David. Eh, se viraliza con este tipo de videos. Ahí no vimos sale, como también ma. tiempo atrás se viralizó haciendo eh, referencia a una yegua, como lo hacíamos en, en una yagua y también en un no palo sale, simulando ma. un caballito, como se lo hacíamos en yegua. aquellos tiempos. Una no, lliga. en una yagua. Ah, oh, cuidado. Sí, sí. Las reacciones nos hicieron esperar y es que tras el jocoso video los usuarios de las diferentes plataformas dieron su opinión sobre lo ocurrido. Pero te gustó el bailecito, tú deberías unirte porque tú estás ahí muy muy ¿Sale, dando Dios. cintura. Pero sale, pues yo no le y swing que ahí tiene, <risa> ¿Cómo que así? La mariposita, dale la mariposita. Ahí ¿no? la mariposita, la mariposita. ¿cómo, hey, flaco, hey, flaco, ¿cómo están? <risa> Jerusalén. En definitiva, eh, este señor, eh, su, sus familiares deben estar revolcándose ¿Puedo en la nuevo? tumba. ¿Puedo nuevo? Porque esto no puede ser posible. el sonido. Jerusalén. Señores, yo estoy preocupada. Yo realmente, la reacción de Néstor me preocupa. <risa> yo te veo muy emocionado con ese video. Ay, ¿Tú quieres David. el número de Jaime David? Que de inmediato Ay. te patrocina el Quilín, el video del Ay, Dios mío, Jaime David, cuánta cosa. <risa> Quiero si tú quieres, yo te atención, facilito el Jaime número de. Atención, Jaime David, lo queremos para Kililin. Sí. Y te lo, y te lo patrocina Hola. porque tú eres rubito y cosas. ¡Ey, ten cuenta, muchacha! Oye, sí. atención, Jaime David, necesitamos que usted salga en Kililin. El, <risa> el char de Kililin, ya usted sabe. Señores, llegamos al final. Sí. Vamos, Nos vamos, adiós. Hasta mañana. ¿Voy